Como el oro, tampoco para haters que mi rap no les place. No me venga a presumir de que solo usted sabe lo que hace, porque aquí los que lo hacemos, lo hacemos porque nos nace. 1341. Yeah. Yeah. We're not from school, Spana. Skill killers, yeah. they're our bandanas. Lot of hip hop, music, QZ, U0LOSE. de altura en el estilo Rama. Happy Halloween, hey, you're rolling up. Yeah. Musical nivel, turn it up. Uh. Happy motherfucking Halloween Aun haciendo escuela de la oh, que muchos ofenden Do I have to let him see the beast one more time? No matter what the rest, when rapping saved you to die es Fue rap de una hermandad, we don't copy any from yours We get it blending everything we had from their mind force This way your rap became one of my favorite sports When actually some critics criticize my lyrical accent bad news My style and cadence and easy to reach So when you see me your hood won't be to make me rich No me complico y en español también la aplico Lo que busco que comprendan es que si voy a tu barrio no será para hacerme rico mucho practico y no me ubico entre la vieja ni nueva Mi escuela está en el medio de un bosque, bajo la cueva uh -huh. whoever who tries to deal with the main slaughter I one fight with anyone for only water Así que no incomoda si no apoyas desde arriba Tengo a los del medio, los de abajo y al lado para hacerme la vida Aquí la fila en disco tiendas no existe Porque ni tiendas ni discos persisten en apoyar talentos para que conquisten Tampoco tengo referencias de locales de mi época Que siguen rapeando sin venirse en pécula ja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 porque aquí los que lo hacemos, lo hacemos porque nos nace Y una vez por todas te voy a enseñar cómo se hace Bienvenido pase, no hay necesidad que se disfrace Porque mi rap en la clase que estudió sobre una base No importa que usted fracase, es el primer secreto para la primera fase Ahí nace la versatilidad de este ogro Y la fuerza suficiente para cumplir cada logro No se meta porque tengo una libreta Mi sello no decepciona y hace que abra más la jeta Traigo el virus con brotes de esquizofrenia Y cáncer de armenia propagando la epidemia Dime tú que apoyas y tú le es que apoyas Hablando de que son mejores porque tienen joyas ¿Entiendes? Porque esta parte duende los acude. Son las actitudes que hace que de todos dude Ejemplo, lo que está pasando en el momento Semillas en crecimiento están profanando mi templo Pero digo, que más de uno camina conmigo Porque sabe lo que quiero y lo que quiero lo consigo No estoy hablando de mujeres que muestran su ombligo No estoy hablando para quedar bien contigo Amigo, ¿entiendes lo que digo? Usted pues será testigo ver como a toditos los fumigos. no es el momento pero yo ya lo sabía, escucha mi discografía y cambiará la luz del día, motherfucker, yeah. motherfucker, motherfucker. esto es la NDA Records, so, so, so, so, so. Capster, <cups> <todic> propagando el virus de Armenia, I'm a murder. 2014, <murder> happy Halloween. Yeah. We're not from schools, but not. skill killers is our bandanas, lot of hip hop music, music, music luces música de altura en el estilo Rama Happy Halloween Hey yo, roll Música al nivel uh, oh. Happy motherfucking Halloween El rap no es para un yeah. raider técnico, sino para la gente